Bienvenido a Nemesis. Este es un canal que está enfocado en que los usuarios de nuevas tecnologías conozcan los riesgos que puede haber en Internet. Los nuevos usuarios que no están familiarizados con Internet, suelen facilitar sus datos y caer en engaños con más facilidad. Explicaremos cómo puedes mejorar tu seguridad en Internet de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿tienes tu cuenta de Google con una configuración predeterminada? Google almacena información de tus cuentas, aquí te diremos cómo configurar tu cuenta de Google para que tu información esté más segura. También explicaremos qué es un borrado seguro, mucha gente piensa que con enviar los datos a la papelera los datos serán eliminados, pero no es así. En nuestros vídeos te diremos por qué es importante y cómo hacerlo de forma sencilla. ¿Sabes lo que es phishing? Asegúrate que las páginas que visitas son seguras antes de depositar información importante y extorsión, no te dejes chantajear, te diremos qué hacer en estos casos y cómo prevenirlos. No facilites tus datos a cualquiera, podrás perder tus datos e incluso dinero. Hablaremos de todos estos temas. Te invitamos a visitar nuestro canal para que descubras más sobre la seguridad en Internet.